Bolivia por primera vez va a postular a uno de los cargos acéfalos como jueces tres en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, a raíz de ello, la Cancillería Boliviana ha postulado a la doctora Ana ex ministra de Transparencia, fue viceministra también, trabajando en muchos ámbitos también en el tema de derechos humanos. Y bueno, lo que ha ocurrido es que esta jornada. Los legisladores de Unidad Demócrata han enviado carta a la Organización de Estados Americanos y a los países miembros para solicitar que Nardi Suxo no sea elegida jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque carece de independencia, así señalan, y no responde al perfil de defensora de derechos humanos eso es lo que se conoció hoy. Y nosotros queremos entender un poco el contexto, cómo se visibiliza también a Bolivia en este sentido en la organización de Estados Americanos. ¿Qué mejor para hablar del tema? El embajador de Bolivia ante la organización de Estados Americanos, Diego Pari, que tenemos este contacto ya eh, en este momento desde Estados Unidos. ¿Cómo está, embajador? Gabriela, le saluda desde La Paz. Muy buenas noches. Hola a todos los clientes del de... Embajador eh, queremos conocer la situación. Inicialmente, eh, eh, ¿cuál es la posición que tiene Bolivia? ¿Se tiene una postulación? ¿La única mujer que se presenta ante, como juez, eh, repetimos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa eh, para el Estado también esta, esta postulación? Empecemos con ese tema. Gabriela, eh, a todos los televidentes de Aviala TV, que Bolivia desde el año 2006 ha implementado una nueva política exterior, una política exterior que haga que el país se conozca a nivel internacional, que el país tenga protagonismo a nivel internacional, y de esa manera podamos ir posicionando cada vez más y mejor al país en lo que es el, el, el relacionamiento internacional y la dinámica internacional. En ese sentido, ya desde hace años atrás hemos venido proponiendo, hemos venido participando de manera activa en diferentes espacios multilaterales y es en ese mismo marco que eh, en esta oportunidad se ha presentado una candidatura ante la Corte, Internacional, ante la Corte Interamericana de Justicia. Nuestra Cancillería, a, eh, nuestro presidente han tomado la decisión de eh, enfrentar este nuevo reto en lo que es la política exterior y creo que eh, pues, eh, este es un desafío para todo el país, es un desafío. ...para seguir avanzando en cuanto a nuestra política exterior. Y lo reiteramos. Hoy se ha realizado la presentación de esta carta... ...por parte de Unidad Demócrata... ...a la Organización de Estados Americanos. De hecho, dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA... ...Andrés González, la segunda carta al secretario general... ...Luis Almagro... Ha, ...se ha enviado a los países miembros para solicitar... ...que eh, la doctora Nardi Sucso... Eh, no sea elegida como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene el perfil. ¿Qué, es lo que usted, eh, ¿qué lectura le da este, este, este pronunciamiento de Unidad Demócrata con relación a este tema? Eh, es una situación lamentable. Yo creo que eh, esta es una posición totalmente mezquina con el país. Yo creo que eh, sería importante saber diferenciar entre los temas que son de debate interno, entre los temas que son parte de la política interna en el país, pero también saber diferenciar eh, lo que es la política exterior, aquello que beneficia, en realidad, a toda la nación boliviana. Creo que estas actitudes mezquinas, solamente con posiciones plenamente políticas, le hacen mucho daño al país. Eh, creo que este es un gran desafío que el país está enfrentando y más bien todos los bolivianos deberíamos unirnos en este tipo de situaciones situaciones que proyectan al país hacia adelante situaciones, eh, desafíos que hacen que nuestro país quede mejor posicionado en la dinámica internacional pero es lamentable que eh, un sector o un grupo de eh, pues, representantes nacionales además por, por una actitud plenamente mezquina una, un desconocimiento de la dimensión que esto significa intenten dañar una candidatura boliviana porque fundamentalmente la candidatura es boliviana más que una candidatura personal, es un tema de Estado, y por ello lamentamos este tipo de situaciones, aunque sabemos que esto no tendrá ningún efecto, porque obviamente que los países eh, tienen pues otro, otro tipo de mecanismo de, de definición, la, la definición de la, la votación para para, para este tema, para ya definir quiénes entran como jueces, se realizará durante la asamblea de la Organización de los Estados Americanos, donde votan cada uno de los cancilleres, cada uno de los representantes de los países que asisten a la asamblea. Para precisar, embajador, ¿no incide, no tiene ningún peso este tipo de, de cartas enviadas a los países miembros, al secretario general? Eh, señalando que no es la persona correcta, no porque sea una mala persona, sino porque no es independiente, es lo que señalaba también la carta. ¿No incide en la votación? ¿Afecta la imagen eh, que se tiene de Bolivia, embajador? No va a incidir en la votación, pero sí, es, eh, sí afecta a la imagen del país. Muestra pues que eh, el país eh, tiene representantes que salen en, en la dinámica internacional a desprestigiarlo y creo que eso no es positivo creo que deberíamos hacer una clara diferencia en los temas entre los temas que son de la política interna entre los temas que son de la política nacional manejarlos en esa dimensión y los temas de la dinámica internacional aquello que proyecta al país hacia adelante deberíamos tener una perspectiva diferente y más bien unirnos para respaldar ese tipo de iniciativas creo que es por demás ha la trayectoria de la doctora Nardi Suxo ella ha trabajado en varias organizaciones de la sociedad civil, ha sido uh, defensora del pueblo adjunta, ha sido también docente universitaria, ha sido ministra de transparencia, y creo que eh, toda esta trayectoria... ...da la talla para poder pelear eh, por un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Eh, ...además ha sido reconocida por los embajadores cuando hizo su presentación ante el Consejo Permanente... ...y creo que todos los bolivianos eh, quienes somos patriotas, quienes reconocemos que nuestro país está avanzando... ...que nuestro país cada vez tiene mayor eh, proyección en la dinámica internacional deberíamos apoyar este tipo de iniciativas. Una última consulta, embajador. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Sabemos que en junio se va a tomar una decisión sobre este tema, mientras usted como embajador se hace una difusión de, de los méritos. No sé cuál es el procedimiento, si nos puede explicar, por favor. Eh, a la cabeza de la Cancillería lo que se hace es poner en conocimiento de todos los países, miembros de la Organización de los Estados Americanos, la candidatura también el, la propuesta que, que presenta la candidata, y pues también informar a los cancilleres, informar a los embajadores sobre eh, la, la candidatura presentada por Bolivia. Creo que eh, eso sucederá con los cuatro candidatos que están en carrera, un candidato de México, un candidato de Colombia, eh, un candidato de Uruguay, países que constantemente han tenido candidatos ante la Corte Interamericana de, de Justicia y también ante la Comisión Interamericana, pero en el caso de Bolivia es la primera vez que nuestro país presenta una candidatura a esta instancia. No siempre se gana, pero creemos que esta vez es una gran oportunidad y podemos avanzar en este sentido. La definición de votación se realizará en el mes de junio cuando se realice la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos con la presencia de los 34 cancilleres del continente. Muy bien, eh, embajador, quiero agradecerle por ese contacto y, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir también con esta votación y, y bueno, veremos qué sucede también con estos cargos para, para jueces de la Corte Interamericana. Muchas gracias, embajador, buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela.